Buenos días máximo Squad Nos vamos a Rumanía Al viaje más peligroso De absolutamente toda mi vida En búsqueda de encontrar Y de rescatar a mi perro Max Chicos estoy muy triste porque me acabo De enterar de que Arta va a ir A Rumanía a por Max Y claro no me ha dicho nada y yo no quiero que se vaya Así que Sí, bien, me estoy peinando eh, Me voy a, a hacer la compra ¿La compro. Sí, voy a, voy a comprar con los chicos ¿Por qué te llevas? Me llevaré una mochila por si acaso ¿Para qué? Bueno, pues porque tengo que hacer cosas, ¿sabes? ¿Pero con la mochila que tienes en la mochila? No lo sé, es que a lo mejor me quedo a dormir en, en casa de amigos un par de días ¿Puedo ir contigo? No, no, no, no, es que vamos a hacer cosas, de, cosas importantes Entonces tú tienes que hacer cole, clase, exámenes ¿Qué ahora? Lo sé, Ari, pues eso es pues que me voy para, para desconectar el fin de semana y ya estás, ¿sabes que tú te quedas y no, no. ¿Por qué vas te a desconectar? Bueno, un poquito de todo? ¿Por qué te vas a Rumanía? ¿Quién te ha dicho que yo me voy a Rumanía? Hombre, no soy tonta. Eh... No sé quién te ha dicho eso, pero... Sí, Ari, me voy a Rumanía a buscar a Max. ¿Pero con quién me quedo? Yo me tengo que... ¿Pero con quién me quedo? No sé si volveré. ¿Pero con quién me quedo, Arta? Máximo Squad, me voy al viaje, quizás más peligroso de toda mi vida. Tengo mucho miedo que le pase algo. Pero mejor no vuelve. Estaros pendientes, por favor, a las 8.40. Mirar cada vlog de Arta por, para mirar, pues bueno, si ha vuelto de Rumanía o no. Porque si Arta no vuelve de Rumanía, es que le ha pasado algo. No sé, bro, pero a mí se me están quitando todas las ganas de ir a Rumanía. ¿Y eso por qué ahora? Porque es muy peligroso, tío, nos van a hacer algo y va a acabar mal Sí, ¿qué quieres? ¿Que dejemos ahí abandonado a Max o qué? Ya, tío, pero lo importante es que no nos pase nada, ¿no? A nosotros tampoco No, más ni siquiera, llegar al aeropuerto y ya estás así, tío Es que contigo... conmigo qué pesado Tú uh, va, chavales, chill ya, silencio, tío Sí, me voy a dormir Acabamos de llegar al aeropuerto, chicos. Bien. Sí, genial. Yo no quiero ir a Rumanía, tío. Bro, cállate que tío, vamos. Tío, eres un maldito más, pesado. Tío. Que vamos a ir a Rumanía y punto. No, macho. tío, es que nos va a pasar algo mal. No, no, no nos va a pasar a la a la nada, tío, que sí, te calles sí, ya, sí, bro. Seguro. Que nos tenemos que ir a Rumanía y punto, macho. Jolín harta, tío, que no quiero ir. Estamos llegando de día porque si no de noche, tío, nos pueden hacer algo, es que 100% Vale, nakar tú tranquilo, aquí lo importante es que recuperemos no, no, a Max y lo importante punto es que pelota. nosotros salgamos bien También recuperar a Max, pero también que salgamos bien nosotros, tío es que... No, tío, no se puede, tío Eres muy pesado, cállate y súbete al maldito tu avión, tío Sí que es verdad, Maximus Squad, que lo que estamos haciendo es volar de día Porque es que de noche nos pueden esperar unos bandidos, unos mafiosos o lo que sea, y es bastante peligroso, Rumanía Por lo cual, estamos volando de día para ir un poco más seguros Vale, pues ya estamos entrando justamente al avión Pero esto es una pirada, he pesado nos ha tocado enfrente de la puerta de seguridad O sea que si el avión se estrella nosotros literalmente somos las primeras personas en salir del avión Y en salvar a absolutamente todo el mundo Así que si os soy sincero Gente del avión no os fiéis para absolutamente nada de lo que vayamos a hacer nosotros Es el viaje más peligroso de nuestra vida con mucha diferencia Ya estamos a punto de aterrizar en Rumanía, así que vamos a ver dónde está ahora mismo el AirTag cuando se me conecte a internet y vamos a ir a buscarlo. Como se ha movido el AirTag de Rumanía Ya hemos venido aquí para nada y nos hagan algo, verás. No te preocupes, de verdad, Nácar, hay que pensar siempre en positivo. Pero teníamos que haber llamado a la policía y que fueran a por Max ellos, no pero nosotros. que no nos van a hacer caso, Nácar, qué policía ni qué policía. Bueno, ahora veremos cómo se ha movido el AirTag, ya verás. Nácar está muy, pero que muy, muy, muy nervioso y esto no me está gustando absolutamente nada. You got it. Acabamos de salir está? del avión. Estamos ahora mismo en Rumanía. Acabamos de llegar. Y Nacar, vamos a conectarnos no. ahora mismo al internet. Bro. Y vamos, bro, a... eh, bro qué esto, no, ¿qué no, esto qué no, es, no, bro? No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? es esto de Rumanía? ¿Qué esto no es Rumanía, bro. ¿Cómo no va a ser Rumanía? Mira, Nacar, Es te... la matrícula de ese coche, bro. la acabo de ver. Pues sí, la matrícula de la rumana. ¿Qué pasa? Estamos no. en otro país, Nacar. soy rumana, bro. Lo conozco perfectamente. ¿Cómo no va a ser rumana? Eres un ya está, tío. Ya Pon está. una D, ¿sabes de qué es la D, ¿no? De, de, de, de, de Rumain, Rumanía No, de de, de ¿no? ¿Estás seguro que estamos en Rumanía? Sí, hombre, no, hemos cogido otro vuelo, Nacar. Pienso malditos pocos. Pues sí. yo que sé, tío, somos capaces. Pues es que no, ya... no, obviamente estamos en Rumanía. Así que vamos a conectarnos al internet. Vamos a ver dónde está ahora mismo el airtag de Max. Porque acabamos de llegar a Cluj-Napoca, Es decir, acabamos de llegar a Transilvania. Estamos donde ahora mismo se supone que están los secuestradores de Max. Así que eso, vamos a conectarnos al internet. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Vamos a ver sobre todo dónde está Max. Porque la verdad es que no hace absolutamente nada de gracia. Absolutamente todo este tema. Porque es que cualquiera de estas malditas personas podría ser perfectamente el secuestrador de Max. Y ahora mismo que nos estén espiando. Lo que sea, ¿eh? El rumano, ¿qué idioma es? Porque es un poco raro, ¿no? Sí, a ver, sí que es verdad que el rumano es un poco. Raro, ¿no? Bro, no sé, llámame tonto, pero esto no parece rumano, Arte, me estoy empezando a cabrear, ¿eh? Vale, sí que es verdad, máximo Squad, como que esto no parece muy rumano. ¿Qué dices? Que no sabemos qué. ¿Pero Que esto es Rumanía, tío. ¿Cómo que ¿Dónde es estamos, Alemania? tío? ¿Qué? ¿Y ahora cómo cogemos otro avión, tío? ¿Dónde estamos? ¿Esto qué es? ¿Qué? Mira, mira, te lo he dicho, la matrícula. Vale, no, Maximus, pues. Estamos en literalmente Alemania, pero ¿por qué estamos en Alemania, Nacar? Pues eso, eso me explico yo. Te has equivocado tú de coger el vuelo, tío. Vamos Creo a llegar a la Rumanía de noche dices, y nos van Nacar? a sí, matar. ¿Qué dices? Cállate, Nacar, que, que yo he cogido todas las cosas bien. O sea, no parecía peligroso ir a Rumanía de día. Ahora de noche ya va a ser lo mejor, tío. Vale, que está ultra mega, super cabreada conmigo. ¿A cuántos kilómetros estamos, tío? Que estamos en Alemania. Es como si no hubiéramos hecho nada, tío. Es que... Vale, Nacar, cálmate de una maldita vez, tío. Vamos a, Vamos a... Vamos a... Vamos a buscar una solución. Voy a volver a casa, voy a llamar a la policía y que se encarguen ellos, tío. ¿Pero qué tú eres tonto o qué? Me cago en la maldita la leche. La... Vale, Nacar, ¿Sí? escúchame. ¿Ves, ves, ves, hablar Nácar. Sí, ves bro, a hablar con Nacar? No, ¿Ves a hablar con Nacar? Que parece tonto, te lo juro, tío. Nacar. No bro. que me dejes de tío. No, bro, bro. Pero que hay que hacer las cosas bro, bien, tío. Pero escúchame, para un ahora momento. O sea, nos hemos ido... Vale, yo entiendo. Hay que recuperar a Max. Es lo más importante ahora. Yo quiero un montón a Max también. Pero es que hay que tener cabeza. No podemos venir a un país que necesita... Sabemos el idioma, no sabemos nada, no tenemos dónde dormir Nager se ha cabreado por la maldita cara Es que yo de verdad que no tenía ni maldita idea de... O sea, yo he cogido los malditos vuelos a Rumanía Es que ese tío tiene que yo coja Los malditos vuelos a Alemania En plan, ¿qué hemos venido a hacer en Alemania? Ahora mismo es que no tengo ni idea de qué hacer, estoy súper mega ultra nervioso Porque es que, ¿qué hacemos aquí? Vamos luego a Rumanía, que es un país súper, pero que súper peligroso Y vamos a enfrentarnos a unos tíos Que han secuestrado a nuestro perro en España Lo han cogido y se lo han llevado de manera ilegal A otro país, o sea, genial, vamos Lo que está claro es que yo a Rumanía ya no quiero ir. Yo sí que quiero ir, pero porque quiero encontrar a Max Vale, Maximus 4, tengo que ir a hablar con Arthur urgentemente Porque es que se nos está yendo la olla Encima hay gente súper rara, se ha puesto a llover Esto es todo malo, no está saliendo todo fatal No sé si hay más vuelos a Rumanía No hay más vuelos a Rumanía, no tengo ni idea La cosa es que tenemos que solucionar toda esta situación Porque es que en cabeza está súper cabreado Se nos está yendo la maldita cabeza Y yo tengo que salvar a Max hoy sí o sí Llegamos de noche, de día Sé que es súper mega ultra peligroso Pero Maximus 4, ya hasta se está al final del vídeo Porque estoy 100% seguro que hoy vamos a ir a Rumanía y vamos a ver a Max sea como sea. No. Así que vamos. Escúchame, Nacar está súper enfadado, bro No sé, qué quieres que hagamos? Es surrealista, ¿tú? qué podemos hacer, bro? Pues no tengo ni idea, o sea, lo único que podemos hacer es volver literalmente al aeropuerto A decirle, oye, Nacar, cálmate una maldita vez porque está súper mega ultra nervioso Y pues pillar otro maldito vuelo a Rumanía Sí, es que yo no veo otra opción Lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir dentro del aeropuerto Vamos a ver qué es lo que hay y vamos a intentar pillar otro vuelo a Rumanía Así que yo y Fran nos vamos a Rumanía y si Nacar se quiere enfadar Que se enfade y se vaya a España o que se vaya a donde Soy, él lo quiera. Que quiera tío Venga. A ver, Máximo Squad, yo no sé qué le pasa a Harta por la cabeza, pero literalmente es que no sé lo que ha hecho. Nos ha traído aquí a Alemania, parece que nos esté pues gastando una broma o de mal gusto o algo. Pero bueno, es que yo estoy súper enfadado. Yo voy a coger otro vuelo, chicos. Voy a mirarse si a algún vuelo para España. Y la verdad que seguramente me vaya. Y voy a hacer las cosas bien porque aquí nos están haciendo bien. Por fin, acabo de conseguir el billete, así que nos vamos. Vale, ya tengo el billete, mi avión para Rumanía Sale a las 8 y sí, voy a ir a Rumanía Porque obviamente quiero ir allí Me da igual, con o sin harta, o sin Franela Me da absolutamente igual porque yo voy a ir a encontrar a Max Me lo he estado pensando y aunque no lo hayan hecho bien Obviamente tengo que encontrar a Max Tengo 5 horas aquí muertas así que creo que me voy a ir a visitar Por ejemplo un campo de fútbol porque a mí de verdad Que me encanta un montón, a lo mejor os grabo alguna cosilla Pero bueno, a mí lo que hagan Arta y Franela La verdad que ahora mismo me da absolutamente igual Nos estamos yendo ahora mismo del aeropuerto Porque básicamente Nácar está en un estadio de de Alemania, la cosa es que vamos a ir A buscarlo para hablar con él, pero parece que literalmente Estamos jugando aquí al pilla pilla por Alemania Vamos a ir donde está él, vamos a sorprenderlo Porque él no tendrá ni idea Y vamos a intentar convencerle para ir a Rumanía todos juntos Porque es que no sé ni lo que quiere hacer Y ya estamos justamente aquí en el campo Del Bayern, por fin Vamos a ver si el loco de la cabeza de Nácar Está aquí y deja de hacer tonterías Por Dios, Nácar ¿Dónde está? ¡Nácar! Lo está escuchando, Popa, vamos a ir a Hola. por ti. Vamos a por él. De mirarte y a Arte Franel a Franela entrar aquí al campo. Vale, yo me voy a ir al final, no voy a hacer ni el tour. Porque literalmente me voy a Rumanía yo solo. No quiero saber absolutamente nada de ellos. Vale, Squad, Como veis, acabamos de entrar justamente al estadio de Bayer, donde se supone que está Nacar. Pero ahora de repente se ha teletransportado al maldito aeropuerto. Así que, Franela, realmente nuestro avión sale en media hora. Así que tenemos que ir corriendo, corriendo, corriendo ya para el aeropuerto. Y irnos directamente hacia Rumanía para recuperar y ver dónde está Max. ¡Por fin, por fin, por fin, por fin y por fin nos vamos a Rumanía! Vale, Máximo Squad, mirad, acabo de llegar, ahí está el aeropuerto. La verdad que no sé ni dónde estoy, no tengo absolutamente nada. He perdido todo, me queda muy poca batería en el móvil, así que os voy a dejar, no sé dónde voy a dormir y mañana irá formando A ver, lo único que personalmente me raya es que Nácar no aparece por ningún lado Por ningún lado, es que lo hemos buscado por todo el avión, por todos por todo el aeropuerto y no aparece Toca seguir la misión y vamos a ver lo que pasa en Rumanía sin Nácar Pero hoy vamos a recuperar a Max Vale, squad. voy a entrar al avión. No sé dónde están arte en plana, la verdad. Yo ya he cogido el vuelo para Rumanía. La verdad que hay un montón de gente que es de allí. Y no sé quién puede ser el secuestrador, sinceramente. Me estoy fijando en todo. Pruebas, pistas que tengamos. Estoy reventando si me la cara. He dormido súper poco estos días por el tema de Max. Así que nada, Maximusquad, vamos a entrar ya para adentro. Porque la verdad que no me ha nada Acabamos de llegar a Rumanía Pues máximo Squad acabamos de llegar justamente a Rumanía Así que vamos a ir a coger un taxi a nuestro hotel Y vamos a empezar con la investigación de dónde está Max ya de ya Y la otra pregunta, ¿dónde está Nacar? Esa es la pregunta que tengo yo más tocha realmente Porque no te voy a mentir, me importa más Nacar que Max Me importan mucho los dos, pero bro Literalmente Nacar. es la una de la mañana, las 2 de la mañana de hecho Y no tenemos ni idea de dónde está Nacar De hecho no le digan ni los mensajes de Whatsapp porque que no sé qué le ha pasado con el móvil, no sé qué, no sé cuánto Así que, vámonos al hotel ya Y bueno, máximo Squad, nuestro apartamento Tiene que estar en una calle De esta, así que la verdad es que es bastante Porque bastante, bastante raro todo ¿No? Diríamos no, ¿Tanto, mira, Bastante esto es como... raro, tío, no sé, pero la verdad Es que no me gusta absolutamente nada Ni siquiera hay carretera Está todo derruido La verdad es que Rumanía de momento No me está trayendo mucho, mucho Mucho que digamos ¿eh? Uy, Es que mirar, tío, ve, literalmente Parece que le haya caído una bomba aquí ¿Dónde nos estamos metiendo? Cables tirados por los suelos, de verdad es que no me Estoy entrando absolutamente nada Fijaros, literalmente un pozo súper secreto Subterráneo por la cara La, la, la, la, la, la, la Vale, y las llaves, literalmente, es que fijaros que han dejado Un maldito candado en medio de la calle Y aquí están las llaves En plan, es que ni siquiera sabemos qué es lo que hay Dentro de ahí es que fijaros en esto, tío. Esto se supone que es nuestro hotel. A ver, da bastante, pero bastante, bastante, bastante mal rollo. Y la verdad es que no tengo ni idea de lo que nos vamos a esperar justamente en esta casa. Porque ni siquiera la hemos visto en las fotos. Madre mía del amor hermoso, Franela, ¿dónde nos acabamos de meter, tío? ¿Dónde nos acabamos de sea. meter máximo squad? Hostias. Madre mía del amor hermoso. La verdad. Esto no me hace absolutamente nada gracia porque mirad, eh, hay una lámpara super mega ultra extraña Pero no sé, pero esto me da un mal rollo que flipáis Pues la verdad es que Franela, sí que es verdad que me gustaría estar en casa más que aquí con todo esto Dios, es sí, que, que da un mal rollo, es que da un mal rollo, todo esto da un mal rollo no, yo no tocaría, es que no tocaría, yo simplemente Vale, me... da un mal rollo que flipáis, máximo pero un mal rollo Ah, sí, sí, pues, ah, bueno, la verdad es que no, no Hola, vale, Máximo Squad. Acabo de llegar al centro de la ciudad. No preguntéis ni cómo estoy reventado, no he dormido casi nada. Vamos a entrar aquí dentro. Me están mirando un poco raro, pero es lo único que me queda dormir aquí. Al menos hay una puerta, más o menos se ve seguro. Pero fijaos, queda un mal rollo increíble. Y esto de aquí es lo más cómodo que he encontrado para literalmente dormir. Y tengo un miedo terrible Aquí puede aparecer literalmente cualquier persona. Creo que es un lugar. A ver, está bastante bien para dormir. Imagino que aquí a lo mejor ha dormido alguien, pero no sé. ¿Hola? ¿Hola? Pero, Marcos, cuál es esto sí que es verdad que esto es un. Muy... Pero que muy, muy, muy ultra veloz super. raro la habitación. Buah, ¡Wow! es que miraré vista que ¡Oh, Vale, máximo Squad, esto sí que es verdad que da un mal rollo espectacular. Hay hasta incluso un maldito ¿Qué? maletín. O sea, hay un maletín literalmente, un maldito maletín. Para nada, la verdad, sí que estoy flipando. tenemos justamente. ¡Hola! ¡Baño! ¡Un chapuz! ¡Un fucking chapuz! Y Squad, tenemos un chapuz. ¿Eso qué es? a lo mejor eso es una maldita trampa, ¿eh? Franera. A lo mejor eso es una maldita trampa. A lo mejor eso es una maldita trampa. Es Tramadación, claro, no, no Vale, pasando justamente por aquí, tenemos un montonazo de hipercheros, incluso un armario aquí arriba, que no tiene ningún tipo de maldito sentido. Pro, pro, pro, pro, pro, no tiene nada de sentido, absolutamente nada de esto, fragón pero mejor ni abriendo que hace una puerta en el aire bro mira bro qué qué qué hay aquí qué hay aquí ¿Me lo explicas esta puerta también está totalmente cerrada la cocina bueno si se le puede llamar así que esto es supongo que lo más normal que habrá justamente en la casa según mi parecer pero es que la cosa es que esto no es normal hay una maldita frigorífico y detrás del frigorífico hay una maldita puerta Vale, de verdad Máximo Squad, es que esto, Dios, esto, esto ya, esto, esto. Acabo de pitar el frigorífico frada, acabo de pitar el maldito frigorífico frada, acabo de pitar el frigorífico frada. Todo esto lo intentaremos descubrir mañana porque creo que si nos ponemos a descubrirlo hoy va a ser un total fracaso y creo que nos va a pasar algo malo.